ayer vende 500% más en 6 meses. Aprende a leer la mente de tu cliente, descifra su código mental y edúcalo para que te compre a ti, a un sobreprecio y sin regatear. ¿Cómo vender mucho más caro a un muy alto precio? Sí, no hay ningún orgullo en vender barato, punto. El mejor secreto de ventas que he conocido es tan efectivo que va a parecer ilegal y prácticamente nadie más lo está usando. Descubre los tres errores monstruosamente mortales a la hora de cerrar y que están asesinando brutalmente el 95% de tus ventas. Ya no más, déjame pensarlo, programalos para que cierren rápido. Y la verdadera razón por la que te compra un cliente no es el precio. Cuando sepas este secreto, tu vida y tu cuenta bancaria jamás será igual.